Pero te yo veo no como tu bien, te veo como tu bien, no es la ridícula. Mirá que tatuaje. Bueno, eso puede ser. <risa> <risa> la verdad que yo te siento así. Sí. Pero, pero, pero ¿por qué te tenés que reír de mí? No me estoy riendo, estoy diciendo que estás ridícula para que veas qué haces y bueno... Nada, pero, pero a mí me gusta. No la ¿No, calle. No, no te puedo. ¿Por qué? ¿Por patética? ¿Por qué soy patética? lo que está bien y yo no estoy bien no, sos ridícula, sos fea yo soy fea no, no, imperfecciones no, te das cuenta? no, te no, en mi casa. ¿Eh? Ay, no, no, no, no, no, no, casa no, no, no, ay, no, no, <risa> no Ridícula, sos mi hija y sos ridícula. Ridícula, ¿cómo te vas a tener con la gente enorme?